Principio de juegos apoteósicos, la verdad, o sea, el mundo. ¿Qué haces maricona? Dark Souls 1. Os lo traigo por fin. Es que no puedo jugar demos. Pero sí al Dark Souls 1. Es que se lo vi a Chikuma, tío. En verdad me dio toda la nostalgia, Molville, te lo prometo. Por fin, tío, por fin el mejor Dark Souls. Este y el 3, sin duda alguna después está se quiero. Pues a todos está muy chulo, la verdad. A mí este Dark Souls me flipa, el 2 es un calvario, te lo prometo. Llegó la disparidad, eh. Qué guapo. Es que ellos como un puto juego de. Eh, eh, no sé, tío. El 2 no, no, no, A mí no me mola mucho, la verdad. O sea, sería eh, Demon Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 3, Sekiro, obviamente, Bloodborne. Y ya el Demon estaría. Bueno, el Demon Remastered estaría el primero. Primero juegas al Dark Souls 3 y después. Es lo natural por cooling el orden. El 3 es el más visible, agradable a la vista. Está guapo. El dos un poco raro. Como se tan gana, ¿no? Como ha pillado, Molvid. Se tan gana raro. Antes un rapero él eh. Guapísimo. Nito. Nito. Guapo. Madre mía. Qué guay. The witch un pitidito? No lo escucho. Gwyn, the Lord of Sunlight. ¿En el juego o en el directo? Qué guapo <tose> los caballeros oscuros. x 1 Qué chica. Más da si yo no veo el juego, yo te veo a ti bebé capaz. ¿Qué chica? ¿Qué le gusta? No. ¡Apita! ¿Apita pita, a pita con la, putilla, a pita con la ¿En serio? Así que me ha parecido que he escuchado algo, ellos. Me estás viendo de que mientras conduce. Qué guapo, Nito. Sí, es el escamado. Papísimo. ¿No? Muy fácil, Aunque hay que cortarle la cola. <risas> hay que cortarle la puta cola, tío. Cortarle la cola. de Fire. No, entonces. Qué guapo. Y solo quedó la oscuridad, tío. Qué guapo. Yo he pitado a mi madre, lleva el volante, lol. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Pobre tu mamá! En plan, ¿a qué le pitará a este niño? ¿Qué coño le pitará? ¡Qué cabrón, tío! La maldición oscura, eh. La, la señal oscura. No voy de mago, eh. No voy de mago esta vez. Voy de marginado. El señor de los zaparrabos, tío. Puto Darsos. Me imagino a tu madre. <ríe> ¿Qué coño que hace pitando? <ríe> Qué raro saber que ahí arriba está... estás insultando a la madre de todo. Yes, indeed. Yes, indeed. Hoy no he flameado, tío. Hoy no he flameado, la verdad. Hoy este no he flameado. Land principio tío. Puto Dark Souls tío. Ahí estamos nosotros gente. <ríe> o sea es lo más puto oscuro de todo Dark Souls, obviamente. Yo yo tengo el brillo subido a full, ¿eh? Qué guapo. Las ratas, tío, que te dan humanidades infinitas, loco. Mirad el detalle de las cucarachas y todo, ¿eh? Va para su tiempo. ¿Qué más quieres, y ¡Dios, tiene toda la cara! Está un poco que más aparece. Estamos huecos, Nicole. <risas> Maquinote. Mirad, ¿dónde estoy? LOL. ¿Dónde estará? Y, y quemado es eso estamos hueco, flipa que, Dios Qué arcaico, hermano O sea Creo que esta es la resolución Esta resolución queda muy tocho, ¿eh? O sea, queda muy tocha, creo yo, ¿no? O sea, queda muy tocha ¿O cómo lo veis? Bueno, aquí está el boss ¡Sefiro! Te has portado mal, eh, chavalote <risa> that. Encima me ha salido bugueísimo ¿eh? Bueno, nos hemos comido un golpe, eh, easy Nos hemos comido el golpe, easy, pero bueno Mucho tiempo, sabes, que me he hecho este Es normal, mucho tiempo, mucho tiempo me da pena es que este boss en plan es el más retrasado de todo el puto juego, o sea No sé qué pinta, tío No sé qué pinta ¿Cómo, te hace... ¿Cómo le azota el culo, qué chica? Es normal que le hayamos azotado el culo, Nicole O sea, papá pervertido ¿no? Primer mapa, o sea, pero principalmente voy a ver atrás, me voy con la hoguera Que había otro tío abajo se conserva muy, muy bien, envejece este juego como la polla, ¿sabes? No sé. Siempre me parece apoteósico. Llévenme, cuervos. Llévenme, Waze. Llévenme, Waze. Bueno, cuervos, lechuzas, gárgolas de la muerte. Pero las antiguas leyendas dicen... Legends, Esto string es Avatar, a ver si ahora puedo But quitarlo undead, y ponerlo allí. Undead, LOL, qué guay ese. Ese está también muy chulo. ¡Esa es la polla! Papa navideño, completamente navideño <ríe> ¡Qué chica! Lordran, Lord guapísimo Sí, tío, tío, qué guapo o sea, muy, muy, o sea, es muy navideño, es muy gredly, muy gizmo Nos vamos a la otra. Guapísimo, tío El principio de dar soles apoteósicos a más no poder, o sea, ¡guau! Ah, es el rudo el tío, ese está súper guapo también Es la polla, la verdad que es la polla Bueno, let's fucking go Ahora nos ponemos la humanidad, no os preocupéis sí, podemos... acceder ya al primer boss del juego Que realmente este es más complicado Este Javel es mucho más complicado que el primer boss del juego Intenta darle basta, a punta pala Y ya está, es que no tengo otra para intentar ganarle Vale, me ha hecho un ataque raro, verdad Ese ataque que iba a cargar es un poco raro Lo admito Esto es lo que me raya, ¿sabes? Cuando él se pone así me raya tela Porque es en plan, pégame, tío, confíate Y ya, ya está, ¿sabes? Confíate de mí y, y te meto después un porrazo Que te quitan 999.999 999 Y la ha cagado La ha cagado, brutal Y ahí otra he, he perdido una oportunidad de pegarle, tío, magnífica los bazak sus muertos Menos mal, menos mal que dribleamos bien En cierto modo Es que no se me puede escapar ni un R1 ¿eh? Os lo prometo que no se me puede escapar Ni un R1 Si se me escapa un R1 la ha cagado La ha cagado brutal Y ya ahí el círculo ese la ha cagado Pero bueno Tener paciencia, paciencia Y cuando haga su ataque Que no lo va a hacer hasta que no maneje un poco Y ahora, la hará? Hola, Javel Hola ¿Se ha quedado bugueado? ¿Se ha quedado bugueado, gente? O me quería hacer pensar Que la, la he cagado yo Para matarme, lol un Bugueito, eh Vamos a ver qué hace, se pondrá escudo, ¿no? Supongo, eh, vale Vale, eh, Tres vascas más... más... Y, y está ready... La ha cagado otra vez, tío... La ha cagado... Me debería matar por tonto, tío... O sea, me debería matar por tonto... Y puede que lo haga encima... O sea, encima casi que lo hace, tío... Casi que lo hace... Vale, murió... jabel Hasta luego, crack... Han ido Habbel, por fin... qué bien, nice... Nice, nice, nice... Qué pesadilla... Es que a ver... Desde el principio... Eh, que directamente... Tu personaje es una M... Por fin, carga máxima aumentada Ahora ya puedo llevar... Eh, no, bueno, eso sería no eh, Ahora sería mismo como que no. Un poco inevitable Que no me lo haya comido Pisadilla Es lo más pesadilla Me darán el tobillo Menos mal que no me ha dado Bro ¿Dónde apuntabas? ¿Qué has consumido, señor esqueleto? Me recuerda al ejército de las tinieblas, la verdad ¡Flipa! Nicole, pero ¿cómo has hecho eso? En plan, qué loca estás ¿Has dejado 100 para agregar? Si, ya te tengo O sea, ya te tengo No way No way Vale, menos mal que me habéis recordado Este truco, yo ni me he acordado, os lo prometo En plan, creo que con el mago no duró nada ¿Dónde va? Y exagerado, vamos. Pero lo malo es que ahora no puedo salir, tío. No ha llegado. No ha llegado, tío. Le he la pared, pero bueno, menos mal, es ¿eh? vuestro truco yo me, lo, yo me lo devuelvo, ya lo sé ¿o? ahora mismo somos una mierda, ¿sabes? Básicamente somos una mierda Pero tenemos nivel 12, o sea, nivel puto 12 Normal que tengamos que conjurar a, O sea, conjurar a Solari Solaire <risa> Más que obvio Rise Samba de motherfucker Vale, eh, vamos a ver Si tenemos suerte Porque es que yo siempre he con escudo, tío Y es una paranoia No vas a tener ninguna suerte Y voy a morir ya, en plan ¿Qué potra. ¡Eh, ¡Eh! ¡Le he partido la cola! Menos mal, menos mal Es que es lo que quiero, tío Es lo que quiero Es que es jodido, tío Si no te parto la cola, es jodido, güey Y mirad la otra, ¿sabes? Que viene a por mí a full, ¿eh? Mirad la otra que viene a por mí a full, tío ¡He muerto! Me va a dar, tío, me va a dar y me va a dar. Y, y, y me va a dar, o sea, me va a dar. Menos mal, eh, Solaris, menos mal, Solaris, hermano. Menos mal, eres la polla, Solaris, tío, menos mal. Todo el mundo te quiere y es normal que te quieran, loco. Normal que te quieran. Es normal que te queramos tanto, Solaris. Estaba cambiando el arma. Bueno, ya está. Son muy pesados estos dos bichos Porque viene el otro Y no tengo vida ahora mismo Gracias, Solari Gracias Creo que era para eso, ¿eh? Que yo voy a andar Que me quedo frito, por supuesto Coño, Molvi Después te veo, joder Que vaya bien, maricón ¡Ja, <risa> qué grande, tío! Por supuesto que irá bien Aquí en Dark Souls 1, tío aumenta un poco la dificultad Creo que la campana era para eso, ¿eh? ¡Qué grande, que muchas gracias, sí. ¿no? O sea, te has traído todos ¡Qué grande! Muchísimas gracias siempre Por las recomendaciones por todo lo que hacéis diariamente por mí En directo, por todo lo que aportáis Y Valda, puede que juegue En directo, no sé, me lo descargo No sé cómo es ese juego, te lo juro No sé de qué coño va, en plan, sé que va de Alien, obviamente Pero qué modo de juego Como a lo de hace Space, quizás Ya sabéis, como ha dicho Valda eh, Se pueden obtener juegos gratis en Epic Games A todas, eh, ya sabéis que le tenéis que dar Muchas gañitas, Uy, casi me da ese golpe Un survival, buenísimo Ah, es survival Hostia bueno, no sé, a ver, no se me dan bien eh, especialmente Porque soy muy impaciente, pero lo probaré, mola Casi me da, ¿eh? No sabía que era un survival, lo voy a repetir, me ha hecho gracia Entonces, básicamente Claro, eh, bueno, básicamente te pilla el alien y te revienta, claro, en plan Tenemos que huir del alien a los ¿no? Madre mía Vale, creo que ahora se va a poner ya en su fase de me va a pegar este chaval Me lo estoy comiendo todo, ¿eh? He muerto ¡Wow! Me lo he comido todo, ¿eh? Me lo he comido todo Ahora sí que sí, ¿no? No, en la vida Casi Ahora sí que sí, ¿no? ¿En la vía. Yo Exagerado Exacto, es como un o hostia Una vez, tiene que ser gracioso Porque... Alien me mola, ¿no? mi granje Y en ese aspecto Tener un alien detrás nuestra Tiene que ser la polla, la verdad o Está sea, la pollísima Putada, no me da tiempo a hacer nada Básicamente, eh, darle un golpe Darle un golpe mal dado Encima Vale Vale, nada, nada, me ha matado, me ha matado, me ha matado uh! Pero no sabía de qué iba Eso me ha, me ha hecho gracia en ese aspecto, está guapo Está guay Está, está facherillo, me quería que era como un shooter En plan de after space, como le he dicho Como he dicho antes, guau wow. Bueno, si nos ponemos otro papel De esto eh, básicamente no lo hacemos easy Casi me da con eso Va, Me ha tirado otra Me ha tirado otra, tío, otra onda vital y aquí estamos con la mariposa lunar, ¿no? Grand Final Boss. Eh, bueno, más fácil cuando eres un mago. Obviamente puedes pegarle desde Pekín. <risa> desde Pekín puedes pegarle. Oye, en Dark Souls 1. Me ha dado. Uh, dura infinito, ¿eh? bully el arma. No me acordaba yo de esto. Guapísimo. Dura infinito, ¿eh? Os lo juro. Todavía lo tengo, ¿eh? ¿Cuánto dura? Yo me creía que, que duraba menos, ¿eh? Os lo juro. Vale, eh, lo hemos quitado a no, no, no, no, no, no perro Vale, ahora sí que sí Creo que viene el momento, ¿eh? A ver si le podemos, le podemos pegar todos los golpes Creo que sí, ¿eh? No, no, no, me va, me va a baitear me va, me va a baitear Me va a baitear el cabrón, tío Qué sí, cabrón, tío Empiezan los, los hats, gente ¿Qué va, hombre? ¿Cómo que hat? Solo me he echado resina de pino Pero la había que caer a Y me voy a quedar sin resina de pino Creo que no lo mato, ¿eh? Creo que no lo mato ¿O sí? Creo que no lo mato Si me arriesgo sí lo mato Pero creo que no, ¿eh? O sea, creo que no lo mato. O sea, creo que no, pero si le di un R1, sí Dale, dale, lo hemos matado, qué bien, qué bien, qué bien Blessed, papi, blessed Resina de pino La frase de disimulo del papa <risa> ¿Qué es eso? Le he dado con la resina puta madre, pino, de pino madre, entramos en el boss Vale, ese es el límite Ese es el puto límite en el cual debemos de, de driblear Obviamente, driblear, driblear Más, y sí, pues, hostia Que nos tira, eh, nos, hostia, que nos tira Nos va a matar, casi Oh, gee, baby Ahora pongo la batallita es imposible poner una batalla mientras que estoy eh, jugando Cuando si lo quiera LOL Vale No me vale da tiempo ni a pegarle a la puta cabeza, tío O sea, venga Tiro vale, una cabeza a Nos ponemos un fraquito de estos Una menos Vamos a ver si aquí Bueno, esta está acá, eh Vale, dos toques a esa, eh. Cuidado. No podemos... Vale, vale, ese... ¡No! Tío, me vas a hacer ese ataque, guarro. Vamos a ver si tenemos suerte. Vale, tenemos suerte, vale. Otro boss. Bueno, otro boss. Otra cabeza y sí. Gracias, Nicole. ¡Ay, que no le he dado! ¡Ay, que no le he dado! ¡Qué putada! ¡Vamos, vamos, vamos! vamos ¡Dos! ¡Nice! Ven muy bien dónde, dónde pisamos, obviamente, que ya sabéis que el final del mapa se aproxima Bueno, pero aquí clavado, vamos, o sea, nos ha quedado clavadísimo Vale, nos queda solo esta de aquí Me recuerda mucho a Hércules, ¿no? <risa> La... Me recuerda muy a Hércules Ey, ey, el, el fondo, el fondo, el fondo, tío ¡Ay, que no llego! ¡Que no llego, que no llego! Que no he llegado, tío Que putada No he llegado, no he llegado No he llegado Vale, ah, no llego, no llego, no llego Vale, voy a hacerlo de otra manera, a ver nah, de coña Sigue soñando, hijo. <risa> vale, voy a intentar ir para allá a full Sin caerme por el borde Ya os he dicho que el bordecito está ahí Que no puede llegar, joder Si nos pega ella ah, Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos Vamos, ¿no? Wey. Pillamos la recuperación incluso. Eh, vemos que está el bordecito ahí del mapa. <risa> ahora, te, ahora la ponemos. Un momentito. ¡Ah! Vamos a ver. Vale. Eh, Solo me quedan esas dos cabezas. Están aquí troleándome. ¡Ah! ¡Qué cabrona! ¡Qué cabrona, güey! Está muy lejos de mí. Voy a intentar pegarla a la otra. O Se ha bugueado incluso el picho, eh. ¡Lol! ¡Lol! ¿Pero dónde cae? ¡Lol! ¡Hola! ¡Señora Hidra! ¡Oh, toma! Nos queda una cabeza, gente. Una cabeza. Una cabecita. Una cabecita, güey A ver si podemos. Cabrón, ¿sabes? ¡Va, ataca! ¡Ataca! Vale, aquí está. Hasta luego, vos. Oh, que no le he dado. Hostia, que no le he dado. Vale, el recorrido es este. Se supone que es este. La verdad, se supone. Bueno... Vale, eh, cuando, cuando le salga de la pelotita. A hacer el golpe aquí, a ver... Qué coño. Vale, es aquí donde cae. Ok. Puedes venir, wey. Ahora está más lejos y me quiere baitear. ¡Qué pirrilla! O sea, hola. Se señora Hydra. ¿Puede usted morir? Señora Hydra. Es que sé lo que está haciendo O sea, sé lo que está haciendo Quiere que me caiga Quiere que me caiga en la última cabeza Y creo que no le podía yo pegar a ella, no, ni de coña Es que quiere que me caiga, ¿eh? Eso es lo que quiere, en verdad Pero no, no, no me voy a caer, no me voy a caer Lo prometo No me caigo No me caigo, pero me caigo la leche O sea, es que está aquí en el bordecito Se pone aquí, vale A ver si hace este recorrido ahora Tío, cada vez más lejos O sea, guau, me voy a caer al agua Hola cada vez más lejos lol, lol, lol, lol, lol. Tenemos que mirar al suelo, eh Vale, vale, vale, vaya vos Vaya vos Vaya vos Vale, ahora sí que sí, ahora es la nuestra ¡Oh! Vamos Hasta luego vos Can say hello Bye bye <risa> Nah, y si nos dio el set también De putísima madre Ahora sí que sí Ahora sí que sí, aquí está por donde tenemos que ir Y vamos a pillar Por poco y no <risa> Es que es aquí tenebroso, porque tampoco te explica mucho eh, Cómo es en sí Por fin he llegado, ¿a no? No he llegado, no he llegado todavía, Dios mío Sí, sí he llegado, guapísimo por fin, este era el boss, es paro, que quería mostrar antes de irme a cenar Ya Me, me metía aguantando incluso de ir al baño, te lo juro Es un personaje, o sea, un, un final boss súper fácil Pero realmente el llegar a él es lo más complicado Porque si no matas a unos necromantes que hay en estas catatumbas Los esqueletos se reviven, que flipas Y wow, es súper coñazo A lo mejor ahora me toña la cara, que no sé yo, eh Este es el gran el molinete que nos puede dar una de sus tres máscaras Y esperemos que nos dé de la del padre La del padre es la que tiene, bueno, la barbica, ¿no? La habéis visto, está la del niño, la de la madre y la del padre Si nos la da del padre, de putísima madre Es un fácil a priori, lo malo es que nos quitamos un poquito de vida Obviamente Pero es facilillo, vamos, en plan, no sé Solo le tenemos que... Uh, solo le tenemos que pegar al bicho este a, O sea, al ver de verdad Bueno Mira, tiene que poner una ascua. Lo malo es eso, que se hace como copias y es un poco complicado. Pero bueno, ha muerto. Ha muerto, gente, ha muerto. Ha muerto, papi. También es que, bueno, eh, Carol básicamente me ha dado una de las espadas más poderosas del mundo. Desde Dark Souls. Para que veáis lo fácil que eres el boss. Si es que he ido sin nada. ¡No! Me ha dado la máscara de la madre. No, güey. ¡No! ¡No! ¡Oh, la máscara de la madre! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la más mala? Me ha dado la peor <ríe> Eso me pasa por haber muerto mucho Ha sido culpa de eso, ¿eh? A a haceros caso de puta culpa de eso Os lo juro ¡Ay, qué mala suerte, Dios mío! Mira que me puede dar, o sea, de las tres Pero me ha dado la peor ¡Ah! Dios mío Dios mío Eh... Hola eh, perdón, la tengo a una mano, güey, A una mano no puedo Estoy empanado, ¿sabes? Yo me creía que era un mulo ilusorio Pero no, era por las escaleras <risas> También quiero subiros hoy el videíto que, que madre mía, me, me pegué desde las 12 de la mañana Editando a full de mango La verdad, está guay eh, Lo único malo es eso, que son pues, básicamente 60 eh, Fotogramas, eh, capturas Por así decirlo del de, de, de, del fucking Fortnite Aquí está lo que dijo Carol antes, exacto, que ahora nos tenemos que poner esto.